¡Hola amigos! ¿Cómo están? Saludos desde Shanghai estamos aquí visitando unas universidades. Eh, lo que pasa es que un amigo eh, con los que yo trabajo aquí en la escuela tiene como su English Corner en donde da clases como tipo exchange a algunos estudiantes de aquí de una universidad que está cerca y venimos caminando hola, ¿cómo estás? ah, son de dos y les quería filmar porque esta es la biblioteca de la universidad no sé si se note pero está enorme hola <risa> hola <risa> ni hao ah, ¿dónde está my university. mi universidad sí ¿Qué want, want me gustaría decir? A ver, déjame ver si les puedo traducir. Dice que esta es la universidad de. ¿Cómo se llama? East China University. East China, right? East China. University of Science and Technology. Ok. ¿Y you muy de Okay, okay. Uh, very, very <risa> <risa> bueno, pues nada, nos está dando un tour aquí por las instalaciones chinas. Vamos a intentar entrar y, a ver, ahorita les enseño desde allá arriba. Vean, para quien dudaba que la hombrera la sombrilla, la sombrilla se queda afuera. Aquí están todas. Lo que pasa es que hace rato estuvo lloviendo, entonces pues, obviamente, Vamos adentro. Pensé que ese de ahí era un KTV. Porque sí, hay muchos por aquí en lugares de China. Pero me dice que no, que es un audio reading. Para escuchar los libros, ¿no? Si no quieres leerlos. Y bueno amigos, pues venimos saliendo de la biblioteca, esa enorme que está ahí atrás. Y ahora, esa biblioteca atrás está bastante grande y no me había dado cuenta, pero es la misma universidad con la que venimos el año pasado a hacer este tipo de... que le llaman el Dragon Boat. De hecho, ahí va enfrente de mí, te los enseño. Este Dragon Boat festival lo hacen cada año. Y más o menos a mediados de junio y van a venir aquí a participar como cerca de 30 universidades. El año pasado nos invitaron a nosotros en la escuela y de hecho vinimos, o sea, tuvimos un equipo y estuvo bastante eh, divertido. No llegamos en primer lugar, pero bueno, pues, estuvo bien. Bueno, pues, así es por aquí estas universidades, simplemente para enseñarles que las universidades, públicas también de este lado del mundo están enormes bueno eh, subo bye bye a ver despídase no how do you say bye bye in in in en en in... Bye, bye. <laughs> bye, bye. Bueno, <laughs>